Bienvenidos al episodio 38 de Naturalmente Pod. En este programa charlamos del nudismo, llevando la curiosidad a la naturalidad. Sin miedo, sin vergüenza y sin censura, desmitificándolo y mostrándolo como es: algo natural. Ayer, en una mención en Twitter, pude comprobar cómo un oyente, Ulia Gain, contestaba un mensaje de un tal Enric Ryu, al que le siguen unas. 4.000 cuentas, iba a decir personas, pero se me olvidaba que es Twitter. El caso es que en este mensaje preguntaba de forma abierta algo como ¿qué pensáis del nudismo? y si iríais a un lugar nudista. Y entre tantas respuestas, Uli recomendaba escuchar mi programa, al que le doy las gracias desde aquí. Sorprendentemente había muchas respuestas a favor. No he querido participar mucho contestando a este tweet porque para expresar todo lo que siento del naturismo no me dan todos los caracteres de Twitter y además creo que lo hago mejor en este podcast. Pero me llamó poderosamente las razones por las que algunos decían que no participaban de nuestra filosofía. Por ejemplo, Jesús comentaba que se había encontrado con su pareja a otras buscando ciertos contactos sexuales, ¿no?, intercambios. Y efectivamente esto es posible, pero no solo ocurre en playas nudistas, también en textiles y en otros sitios. Por lo cual le recomendaría a Jesús que le diera la oportunidad a otras playas y en horarios más diurnos, ya que cuando atardece, a algunos lugares efectivamente pues va gente buscando otras cosas. Pero ahora vamos con el tema yo creo que más frecuente, ¿no? Sonia Organa comentaba que se lo impide el complejo que tiene con su cuerpo, que si no lo tuviera no iría a otras playas. También Amaranta que dice, antes muerta, mis complejos son míos y los paseo en casa. Y también otra usuaria, la hija de Lilith, dice que gano mucho con ropa, gano más con túnica que me cubre entera y otros tantos que no me daría para acabar el podcast. Desde aquí le digo a Sonia, a Maranta eh, y la hija de Lilith que lo prueben vestidas, que se acerquen un día por estas playas, si pueden ser mejor acompañadas de alguien naturista que lo lleve haciendo algún tiempo, pero si no que vayan solas y vean el resto de cuerpos que se van a encontrar. Y entenderán, probablemente, cómo la mayoría de la sociedad vive encadenada en una serie de estereotipos y prejuicios que no tienen ningún tipo de sentido y que reducen a las personas a meros objetos de deseo. El naturismo es capaz de liberarnos de todo esto. Alianza Rebelde, otro usuario, también comenta Creo que sería incómodo porque no puedo controlar algunas cosas. Y en su tweet muestra un sable láser encendiéndose de arriba a abajo y para el que no lo pille, está haciendo un símil con las erecciones. Pues Alianza Rebelde, te sugiero que te vengas al lado oscuro. Probablemente te vas a dar cuenta que ni las erecciones son tan frecuentes como en tu cabeza imaginas, y que son mucho más naturales como al iguales, disimularlas dándote la vuelta en la toalla o metiéndote en el agua. Antonio G. Torres comenta que ya estuve en una playa nudista haciendo un reportaje. Prefiero otro tipo de playa. Antonio, yo lo invito a que un día se acerque por la playa naturista de Cantarriján y si puede ser acompañado de algún miembro de la asociación. Y que luego me lo vuelva a contar y que me mande, por favor, el enlace al reportaje. Otro usuario de este tuit, el cuñado, comenta que más que nada por la desprotección que supone de zonas sensibles, aparte de la falta de higiene. A ver, dice más cosas y todas con mucho respeto y educación, vale pero me gustaría indicarle la supuesta desprotección es algo meramente psicológico, ya que la ropa no es una protección realmente útil frente a golpes, ya que no es una coraza. Y respecto al tema de la higiene, esto es completamente erróneo, diría más, ir vestido sería más antihigiénico si no se tiene cuidado, ya que la ropa interior está precisam precisamente diseñada para esto, para retener los fluidos corporales que desprenden nuestras zonas íntimas, y meterlas al agua eh, de una piscina, por ejemplo, para compartirlo con los demás, se puede decir que no es lo más higiénico del mundo. De hecho, yo cuando veo a jóvenes meterse con los calzoncillos me produce cierto asco, sinceramente. Pero también entiendo que esto puede dar para hablar largo y tendido y no es el momento. Otro usuario de este tuit, Ripley, la teniente guay, nos cuenta... Antes iba de vez en cuando a la playa nudista con una amiga hasta que un día unos señoros se liaron a hacernos fotos. El móvil en cuestión terminó en el agua y a tomar por culo, pero nunca más he vuelto. Ok. Evidentemente las cámaras de los móviles se han convertido en el arma perfecta de irrespetuosos y de gente que les falta educación. Pero también te digo que ni es lo frecuente ni es tolerable eh, por ninguna persona que se considere naturista y que este tipo de comportamientos están siendo reprochados e intentamos protegernos entre nosotros mismos. Así que por fin Ripley vuelve, que seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Por último, el usuario rey, sencillamente no le parece cómodo, pero ni en la playa ni en casa. Y yo le doy todo mi apoyo. Estaría bueno que si lo ha probado y no le gusta, ...tuviera que verse forzado... ...o que nosotros intentásemos convencerle de lo contrario. Porque... ...él... ...se está basando en el respeto... ...que es precisamente lo que... ...también nosotros reivindicamos. Y con esto... ...nos puede valer a todos... ...con el respeto. Y hay muchos más comentarios... ...pero como podéis ver... ...se centran sobre todo en los complejos... ...personales... ...y en las ideas preconcebidas que muchos tienen... Obviamente, con la sexualización que hoy en día sufrimos para cualquier cosa, el desnudo es un estigma para muchos moralistas que pretenden imponer su criterio. Nos libramos en su momento de la persecución cristiana, pero hoy en día hay otros movimientos que nos persiguen en la misma medida. Yo solo digo lo que afirmó Juan Pablo II en sus catequesis. La lascivia no reside en el observado, sino en el observador. Así que este verano aprovecho para recomendar a mis oyentes textiles, si es que tengo alguno, a que lo prueben en una playa, en un camping, río, pantano, donde ellos quieran, donde se sientan seguros. La sensación de vértigo cuando te bajas el bañador o el bikini está ahí, es indiscutible. Pero... aléjate de él. Una vez que te lo quitas, aléjate de él. Ponte lo más cómoda posible, disfruta de un buen baño... Y de la sensación de salir sin esa pesadez de la ropa mojada. Sécate al sol y luego ya me lo contáis. Así que hoy vengo a desearos unas felices vacaciones. Que las paséis como mejor os venga, pero que descanséis cuerpo, mente y espíritu. Y está claro que para conseguirlo nuestra práctica favorita es una gran herramienta. Soy de los que cuida sus momentos de soledad para poder escucharme mejor, para centrarme y poder priorizar mejor las cosas. Pero también he ido aprendiendo a valorar algo mucho más complicado, que es estar bien rodeado. Encontrar a gente que merezca la pena no es muy complicado, sinceramente, hay muy buena gente. Lo jodido de verdad es saberse mantener a su lado, que ellos también lo hagan con nosotros. Entender que no todo el mundo tiene tu misma perspectiva de visión de la realidad. Y que lo importante es precisamente saber compartirla, saber compartir esa perspectiva. Porque así de esta forma les invitas a entender las cosas de una forma distinta. Y compartir es precisamente lo que hicimos el domingo pasado, el 3 de julio en Ollancabera, aquí en Madrid. Mi mujer y yo, como otras tantas veces... Compartimos en un grupo cerrado de WhatsApp una de nuestras salidas. Y en otras ocasiones nos han, nos, nos han acompañado como mucho seis personas, pero en esta ocasión llegamos a ser unas 20. Todo hay que decir, eh, mucha parte de este éxito se debió precisamente a Elisa, es una de las fundadoras del grupo de red de mujeres nudistas y que es profesora de yoga y que además eh, organiza eh, eventos con Anuma vale y precisamente me hizo muchísima ilusión poder conocerla en vivo y en directo ya que mi último podcast ha sido precisamente a la red de mujeres nudistas así que fue una gozada poder charlar un rato con ella y cambiar opiniones y, y bueno pues la cercanía de esta persona que además tiene una fuerza increíble, me encantó. Además tuve la oportunidad de conocer a otras dos mujeres con las que también tenía muchas ganas de charlar. Una fue mi invitada al podcast, Ana, del blog Ser Nudista en Madrid o en Facebook la podéis encontrar como En Común El Nudismo. ¿Y qué puedo decir de Ana? Pues que es tan natural y encantadora como parece. Además se ofreció a llevar a tres personas del grupo y que, por cierto, me pareció muy mal que dos de esas personas no se presentaran sin tan siquiera un aviso previo. También conocí a Marisa, con la que había coincidido en el extinto grupo de Telegram de Viviendo Desnudos. Se hizo 200 kilómetros para conocernos y compartir ese delicioso día. Y sí, sí puedo decir delicioso porque se trajo un hornazo de salamanca que estaba para chuparse los dedos además de una nevera llena de cervezas que costó dios y ayuda llevarlo hasta la zona naturista pero lo trajo exclusivamente para compartirlo con todos nosotros y os podría hablar de muchas más personas encantadoras y con las que teníamos una sintonía especial por ejemplo con Lorena y Cristina tuve una conversación bastante agradable y me mostraron que eran súper majas luego me quedé con las ganas de hablar un poco más con Rachel, la que vino un poquito más tarde y yo estaba enfrascado en otras conversaciones y bueno pues no se dio el caso vale pero también parecía súper maja lo bueno de todo ello es que no había esa presión de grupo que a veces se genera cuando somos tantos en momentos estábamos todos juntos y en otros pues formábamos corrillos pero sin forzar nada a nadie y abiertos a cualquiera que se presentaba en ese momento. Los que ya me lleváis oyendo algún tiempo, sabéis que me gusta decir que si queremos cambiar el concepto que tienen los textiles de los naturista, naturistas es precisamente cambiando los ambientes de los lugares naturistas. Pues este domingo lo conseguimos. Dimos ejemplo de lo que significa el respeto y la buena convivencia en grupo. En un grupo completamente mixto, de mujeres, hombres y en las que había de todas las edades. Tal fue el ambiente que generamos que otras parejas que estaban a nuestro alrededor se unieron a nosotros y con las que terminamos compartiendo buenas charlas, además de los teléfonos para volver a coincidir y de esta forma también hemos hecho algo más grande este grupo de WhatsApp al que estamos... en el que formamos parte, vamos. Como anécdota os cuento que cuando bajamos a la poza del puente, obviamente todos en bolitas, había un grupo de dos chicas y un chico. Algunos del grupo, antes de nuestro grupo nudista, no quisieron bajar porque al verles no querían molestarles, pero como yo les dije, con educación podemos estar en cualquier parte. Y efectivamente, cuando llegamos no hizo falta decirles nada. Eh, cortésmente se levantaron y nos dejaron paso para llegar hasta la poza. Yo les di las gracias y les indiqué que nuestra intención era darnos un chapuzón más o menos rápido y dejarles tranquilos, ¿vale? Así que agradeciéndoles la, la empatía que habían mostrado, pues nos metimos en el agua y disfrutamos del espectacular paisaje que, que es ese sitio. Al salir pude hablar con ellos y volví a agradecerles otra vez su, su simpatía y el chico nos comentó que si no hubiera sido porque iba acompañado probablemente pues él mismo se habría quitado el bañador y nos habría acompañado en el baño. Y hablamos de cómo nosotros habíamos formado el grupo, que yo iba con mis hijos y que por, por, su, por, por supuesto, claro, no les iba a exponer a ningún contexto de carácter sexual y además también estuvimos hablando de la sexualización del desnudo. Y claro, pues les sugerí también que escucharan este podcast. Cuando ellos regresaban para sus coches y pasaron al lado nuestro, se despidieron con una sonrisa cordial y una mirada de asombro. Al final nos fuimos con un sabor de boca muy agradable, dándonos las gracias entre todos por el buen ambiente y el día tan maravilloso que habíamos pasado. Es verdad que mi hija, que ahora tiene 13 años y no se quita el bañador, no estuvo muy colaborativa. ¿vale? Pero el pequeño, que ya de pequeño tiene poco con 11 años, pues nos estuvo acompañando cada vez que nos metíamos en el agua o bajábamos a la poza y encima cuando nos íbamos de la poza me decía que, que le había sabido a poco. Así que bueno, eh, lástima que no viniera una de las mujeres que iba a haber venido con su hijo. Y desde aquí lo que quiero es dar las gracias a todas las personas que estuvimos ese domingo en Ollancabera. Y si me falta alguien, por favor, que me, que me perdone, pero es que fuimos mucha gente. Así que quiero darle las gracias a Elisa, a Rodrigo, a Forjad, a Miguel, a Alberto, a Marisa, a Ana, a Jorge, a Rachel, a Pedro, Lumilla, Jonathan, Romina, Susana, Isabel, Lorena y Cristina. Y también a las dos parejas con las que congeniamos, Paolo y Fila y Moisés y Paola. Os vuelvo a insistir, disfrutad de los lugares naturistas, de la desnudez y las sensaciones que nos provocan los elementos de la naturaleza pero también disfrutar de las personas, abriros, que efectivamente hay gente que es gilipollas y que también hay malas personas pero que de las buenas somos mucho más de los que creéis y que si finalmente como nos ha pasado a nosotros este domingo nos agrupamos no solo conseguimos estar mejor acompañados, sino que estamos dando un ejemplo como creo que debemos hacerlo. Cómplices, respetuosos y amables. ¡Felices vacaciones! Recordad que podéis encontrar todos los episodios en iVoox, e YouTube y TuneIn. Y los últimos 20 en el resto de plataformas. Amazon Music, Spotify, iTunes y Google Podcast. Si queréis proponer un tema o incluso queréis participar de alguna forma, podéis poneros en contacto a través del blog en naturalmentepod.workplace.com, donde podréis encontrar todas las redes sociales, el correo electrónico y un formulario de sugerencias. Si además queréis ayudar a difundirlo y que de esta forma nos visibilicemos más, podéis hacerlo comentando el episodio compartiéndolo por vuestras redes sociales, dando un like y suscribiéndose al programa, ya que de esta forma el motor de búsqueda de los servidores nos dará más visibilidad. Y sinceramente, a mí me hace mucha ilusión cuando lo hacéis. Sin más, me despido de vosotros. Os espero naturalmente en mi próxima locución. ¡Hasta pronto!